Muy buenas, le habla Luis Felipe Camilo Mercedes. Hoy les voy a enseñar cómo poner una marca de agua en Google Docs. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta de Google y vamos a buscar a Google Docs. Vamos a poder insertar una marca de agua, el nombre que queramos, lo que queramos, sin utilizar fotos. Le damos clip a un documento nuevo. Luego que tenemos ese documento, eh, voy a escribir algo para que puedan ver el ejemplo cómo va a salir entonces para seguir le vamos a dar a la opción insertar y vemos donde dice marca de agua vemos que dice nuevo lo nuevo que llegó es que podemos insertar un texto y no como lo hacíamos antes solo con una imagen ahora podemos escribir el texto que queramos y voy a poner como ejemplo mi nombre como pueden ver puse Luis y se ve inmediatamente voy a cambiarlo voy a poner mis iniciales LFSM y antes teníamos que hacerlo insertando una imagen pero ya se puede hacer vemos la transparencia podemos ponerlo más claro más oscuro lo que decíamos también podemos eh, cambiarle la orientación podemos ponerlo horizontal o diagonal y le damos a listo y se queda guardado en ese documento ya nosotros tenemos derecho de copyright sobre ese documento Es cuanto a este video, dudas o comentario me lo dejan debajo del video